Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal Esta vez les traigo una review que me pueden ver en el título Y como pueden ver en este momento en la pantalla Del prototruck de Rock De Bendy's Universe. Como ustedes saben, bueno Bendy's Universe eh, Terminó hace bastante tiempo Y eh, sacó estos productos Yo tengo este Camión de Omniverse Hace un buen de tiempo Y nunca se me había ocurrido hacerle una review Hasta que encontré por un cajón los dardos Y dije bueno, ya está completa para poder hacerle la review Correspondiente Así que vamos a analizarla eh, por partes. Y yo considero que es un vehículo... Eh, bueno, en Omniverse, aparte de este vehículo, también sacaron la moto de Ben. Que tuve la posibilidad de comprarla, pero no la compré porque el, el precio igual era elevado para mí en ese entonces. Así que no puedo comprarlo. Pero bien, eh, ¿qué podemos ver en, esta, en este prototrack? Bien, eh, es muy fiel al de la serie. Por no decir igual, tiene el... Calcomanía, comillas, no es una calcomanía, pero tiene el cartel lateral en ambos lados de la plomería de Max, que bueno, era como la coartada de, del camión de los plomeros, que era, bueno, el camión de Rook. Este camioncito viene con dardos, obviamente, y viene con una figura de Rook eh, Omniplasm. Esta figura Omniplasm, bueno, eh, pueden darse cuenta que eh, no es igual al Rook normal, porque es, es transparente, evidentemente. Es una versión especial que venía solamente con este prototrack. Y la verdad, venía con un arma. Pero el arma la perdí, porque era, era así, era muy pequeña. Y Literal, si la tenía era porque realmente los tenía muy bien protegidos. Bueno, no es el caso, se me perdió. No sé dónde está, sepa Dios dónde está. Pero bueno, la figura es igual que Rook, simplemente que traslúcida. Tanto el cuerpo como, eh, bueno, todo. Respecto al camión, que es lo más interesante de este pack, que bueno, venía en una caja, que está en la pantalla, es que, eh, bueno, puedes levantarla aquí y si te dan cuenta que tiene un. para colocar la mano, porque la mano la tienes que colocar acá y aquí no se logra apreciar, pero un botón. Al apretar este botón, miren, es el de ahí, esto se levanta y se abre. Al abrirlo queda como si fuese una nave. Que bueno, no tiene, no tiene mucho sentido porque tiene esto aquí. Pero esto tú lo puedes abrir. Y lo puedes sacar. Esto se saca, se desmonta. Está puesta presión aquí. Se desmonta. Y esto tú lo levantas. Levantas el otro. Y ahí está la navecita. Luego esto lo colocas con tal. Aquí miren, aquí hay un agujero. Si se dan cuenta. Y aquí tiene una pestañita. Tú pones esto aquí. Lo calzas. Perfecto. Y aquí lo mismo. Lo colocas aquí. Lo presionas. Y ya está. Ahí se puede poner a Rook. Pero la verdad es que... Uy, tiene un poquito de polvo. La verdad es que... En mi perspectiva es difícil de colocarlo. Vale. Eh, dentro tiene esa silla. Y tiene otra atrás. Eh, como si quisiese... Como si se subiese Ben. Para dos personajes. Y aquí tiene esto. Es para colocar los dardos El dardo lo colocas aquí A presión Hasta que se tire para atrás Y suene Se quedan agarrados Perfecto Y para dispararlos Es un procedimiento muy sencillo Que bueno No lo voy a mostrar directamente Si se dan cuenta Aquí Al colocarlo Esto Se encaja aquí Y al empujar esto Se dispara Y así es como se disparan los dardos la verdad es que es bastante interesante el funcionamiento de este Proto Track Que se transforma en esto. La verdad es, que es una figura que lastimosamente es muy difícil de conseguir a día de hoy. Pero que vale mucho la pena. Pero bueno. Es un bonito recuerdo de Omniverse. Y una de las muy buenas figuras que Bandai nos dejó antes de dejar su legado a Playmates. Así que esta ha sido la review del día de hoy. Uy se me cayó esto. De el proto Track de Rook. Espero les haya gustado. Ya saben pueden suscribirse al canal si no lo están. Para más reviews pueden dejar su like. Y si les gustan las reviews de Bandai... De productos antiguos como este. Déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Un saludo y nos vemos en el próximo video. Adiós.